Es un día hermoso en Facebook, los usuarios se conectan, los momos florecen. En días así, Danxitos como tú, deberían arder en el infierno. Vete ya, Danxito, qué lastimada. Si tuviera que bañar el post que hiciste por aquí, así que no avances más. O de otro modo, un chimp te harán. ¿Y un Pac-Man para ti te molesta? <risa> para mí no es fácil que me entiendas. Vamos, el futuro es hoy. Vamos, socio mata momos. Ven y trata de bañarme si es que puedes. Sé grasoso, es una opción que tú no tienes. Veo <risa> que te estás cansando de intentarlo. Pero tú nunca estarás basado, nunca ganarás. Estaremos juntos subiendo momos <risa> al final de los tiempos. Y cuando te vayan, regresarás. Y aquí te esperaré una vez más. Estoy, Estoy hecho de momo momazos. Momo Momo ¡Momo-Momo-Mazos! momo ¡Momo-Momo-Mazos! Mo, mo, mo, mo, mo, mo, ah, eh... Pucha que sad... En cualquier lado estoy, esto es lo que ves Al bañarme soy más fresco que mi lámpana Miguel No importa cuánto intentes, la grasa no morirá Y cuando la destruyan, ella se transformará Ven y trata de bañarme si es que puedes Ser grasoso es una opción que ya no tienes ¿Crees que a todo ese DLG lo odias? A los momos tú mataste, no me jodas. A los momichis tú les diste fin. Por los grasosos yo aún sigo aquí. Soy su piedad, soy su venganza, soy Mr. Grasos. Estoy, Estoy hecho de momo momasos, momo pero soy más grasoso que tú.